Hola amigos, ¿cómo están? Eh, en esta ocasión les vamos a mostrar cómo se pueden ejecutar los archivos .ch en Linux desde la terminal. Y bueno, como ya se habrán dado cuenta, son pequeños tutoriales para la gente que apenas está iniciando en el, en el uso de, de este sistema operativo tan maravilloso como es Linux así es que bueno vamos a, a mostrarles de inmediatamente cómo se hace yo en esta ocasión eh, bajé el, este editor web que se llama Blueberry Phone. por si a ustedes también les interesa pues bueno mira aquí se puede ver la página blueberryphone.org entonces bueno le dan, le dan bajar y ustedes escogerán la versión de linux que más eh, se adecue a la que ustedes tienen instalado 32 64 etcétera eh, una vez que se descarga pues aparecerá justamente aquí en la carpeta de descargas y bueno con el botón derecho le vamos a dar a extraer aquí y lo que sucederá es que tardará uno o dos minutos dependiendo de su su equipo de cómputo y aparecerá una carpetita como esta yo como ya lo tengo hecho pues estoy ahorrando esos pasos verdad y bueno para que vean miren aquí está ya descomprimida la carpeta luego entonces nos vamos directamente a nuestra terminal y en la terminal vamos a escribir cd descargas esto lo que va a hacer es que nos va a dirigir al directorio de descargas, que es donde estamos ahora y es donde está eh, la carpeta de Google Home. Ahora tenemos que entrar a la carpeta que contiene el archivo CH que queremos, que queremos lanzar. Bueno, ahora lo que corresponde es darle los permisos adecuados, ¿verdad? poniéndose ch mod más X más el nombre del programa, en este caso Google No aparecerá nada, pero ya el permiso de ejecución está dado. En dado caso de que desaparezcan algunas letras, caracteres raros, quiere decir que algo, algo en el momento teclearon mal, no sé, tal vez no dejaron los espacios, tal vez escribieron una palabra equivocada. Bueno, y ahora lo único que queda es lanzar el programa. Como verán, fue fácil, rápido y sencillo. Aquí ya está el programa de Google Phone lanzado y ustedes pueden utilizarlo, guardar sus proyectos y bla bla bla. Posteriormente les podemos enseñar cómo eh, instalar esta clase de programas en Linux. Pero si por ejemplo, como yo, que no utilizo mucho el editor web, pues solo lo lanzo así ocasionalmente. Así es que bueno muchas gracias, eso fue todo.